Amigos, eh, qué gusto saludarles, la verdad eh... Seguimos por aquí en este lugar, disfrutando de este momento, de este eh, fresco calorcito y sinceramente les digo, es algo extraordinario viajar a estos lugares y sinceramente yo no había tenido la oportunidad de viajar por aquí para poder compartir este proyecto. Y bueno, quiero decirles que pronto estaremos juntos disfrutando una capacitación, un seminario de verdad de superación, de proyecto, de, de Sinceramente es algo que va a cambiar su vida Pero necesitas darte la oportunidad Mira, eh, es algo extraordinario A mí me ha ayudado Y si a mí me ha ayudado, también te va a ayudar a ti Sinceramente vas a ver el cambio, la diferencia Pero te digo una cosa Ve, asiste Y vas a ver cómo tu mente va a cambiar Cómo vas a poder de, transformar tu vida, cómo vas a poder tener un mejor estilo de vida, pero necesitas estar ahí, ¿ok? Y vas a ver, nos vamos a tomar la foto del recuerdo, la foto de la historia, y bueno, vas a ver cómo esto va a cambiar tu vida y va a ser algo diferente. Necesitamos cambiar y además de eso, te digo una cosa, vamos a dejar un gran legado, juntos, ¿sale? Hasta pronto.